Lo que quería comentar, que también lo tienen ustedes, les he puesto pues algunas eh, diapositivas en, en la presentación, eh, con una referencia pues, a la renta variable latinoamericana y en especial pues, al eh, mercado latibex que gestiona la Bolsa Española. La Bolsa Española, ¿no? eh, la bolsa española pues, cuenta con un eh, buen proxy para invertir en, en Latinoamérica. Eh, hay ahí un gráfico ¿no? que se ve en la presentación pues eh, un poco lo que hemos repetido eh, lo que hemos repetido a lo largo de la presentación eh, el mayor peso de sectores como el bancario las materias primas o las utilities pues ha posibilitado que, que el año pasado pues haya sido eh, extraordinariamente positivo en términos comparativos el comportamiento de la bolsa eh, de las bolsas latinoamericanas y en especial pues del índice eh, lativex Top no que condensa pues los principales principales eh, valores eh, negociados en, en este mercado bueno por recordarle un poco pues, algunas características de este mercado pues eh, TIBES es el mercado internacional de la bolsa española para valores latinoamericanos eh, canaliza la inversión hacia latinoamérica pues en, en, sobre todo en, en Europa permite comprar y vender acciones de, de estas empresas cotizadas en un único mercado y en una sola divisa el euro. Eh, y la operación se apoya pues, en un sistema que ustedes conocen perfectamente, que es el de la plataforma de negociación y liquidación de la bolsa española. ¿no? Eh, se negocian y se liquidan como cualquier otro eh, valor español. Y eh, de cara a Latinoamérica, a los emisores, pues, permite un acceso sencillo y eficiente al mercado de capitales eh, europeo. Valores que tenemos ahora mismo, pues hay 11 de Brasil, los podrán ver en la, en la diapositiva, cinco de México, eh, uno de Argentina, otro de Perú. Eh, algo muy interesante es que eh, de los 20 valores con mayor capitalización cotizados en la bolsa española, 6 son de la TIBEX eh, y son valores de, de gran dimensión, no tienen problemas de eh, liquidez. Eh, son superiores pues, en ese grupo de 20, los seis valores latinoamericanos que están entre esos 20 que le comentaba, de mayor capitalización cotizados en España, son de capitalización superior a los 14.000 millones de euros. Estamos hablando pues, de, de empresas comparables aquí, pues, Siemens Gamesa, eh, Aena o incluso Ferrovial, ligeramente por encima. ¿No? Eh, el acceso al mercado, pues, eh, es lo proporciona, también proporciona acceso a la liquidez del mercado local, ¿no? Y está facilitado, pues, por, por intermediarios que ustedes conocen perfectamente, pues, como BBVA, Uriga, Global Investors o eh, gestión de patrimonios mobiliarios. Eh, también es muy interesante la exposición sectorial que proporciona el índice. no? Por ejemplo, pues el, el índice Lativex Top tiene pues una ponderación de recursos básicos del 22%, utilities del 18%, petróleo y gas del 11%, bancos del 21%, pues, en total ya sumamos un 20% que, eh, focalizado pues en, en las ventajas el tipo de sectores que, que, que son fuertes en, en Latinoamérica ¿no? y por último pues, eh, citarles sobre el performance, la rentabilidad en, en el caso de la Tivex Top pues, es atractiva a lo largo de estos años sobre todo con, eh, después de la recuperación de, en, en los años de recuperación de la caída de la, desde los mínimos de la, de la pandemia ¿no? pues, tenemos en eh, la caída de 2020, que fue del 19%, pues en el año 2021 se ha recuperado un 13,47, en el año dos, en 2022 un 7,34, pues más que en el caso de la bolsa española y de otras bolsas internacionales. ¿no? Y bueno, pues con esto saben que nos tienen a su disposición para cualquier consulta eh, sobre el mercado, sobre los valores. Muchas gracias.